Así es que vamos a conversar en este momento con la doctora Fabián Marlin. Marley. Marley. o Marley? Marley. A Marley, ah, ok. <risa> eh, vamos a conversar con la doctora, ¿verdad?, acerca del tema de esta semana, el tema de la semana saludable. Eh, uh -huh. Con ella vamos a tratar lo relativo al aspecto, digamos, psicológico en el tema de la alimentación, ¿verdad? Porque Marley es psicóloga. Y así es. Sí, clínica. ¿Psicóloga clínica escolar? Neuropsicólogo okay. educativo, eso es lo que yo me Mira okay. el tema, lo tenemos Adelante. por aquí, Amado. Espérate, dime. Eh, el tema por aquí, dar darle los buenos días a, a Marlin, gracias. qué bueno que esté por acá siempre orientándonos. Mm. A propósito de la semana saludable, estaremos mm. hablando con ella sobre la importancia de la salud mental y los ejercicios para el cuidado de nuestro cerebro. Yo me identifico muchísimo. Adelante, <risa> Marlin. Bueno, primero, eh, darle las gracias por la oportunidad y el equipo de... Eh, de esta semana saludable por tomar en cuenta una parte importantísima que es la parte de la psicología, la salud mental, no hay salud sin salud mental. Y es que no podemos estar bien físicamente si nuestra cabeza no está bien modelada. Fíjate que muchas de las enfermedades que llegan a nuestro cuerpo llegan debido al mal manejo que tenemos del estrés, a las enfermedades como la depresión, y todo esto va afectando nuestra rutina diaria y cómo nosotros nos manejamos en la vida diaria. Entonces, si no hay salud mental, no hay salud física. Y es importante estar bien, sentirme bien, para poder ser efectivo, para poder eh, trabajar, para poder eh, ser productivo. Entonces, hay una parte interesante y es que como neuropsicóloga nosotros trabajamos la parte de estimulación cognitiva. ¿Y qué es lo que es la estimulación cognitiva? Es ejercitar al cerebro. Nuestro cerebro, como un órgano del cuerpo, así como los músculos necesitan de ejercicio, también necesita de ejercitación. Y nosotros nos pasamos mucho tiempo planificando o trabajando, pero no organizando nuestro cerebro o no sacando un momentito para ejercitarlo, para decirle, espérate. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo esto? hacemos esto? Bueno, esto es sumamente fácil. Tomamos 10 minutos al día y hacemos algunos ejercicios de relajación. El primer ejercicio que les voy a enseñar es el ejercicio que se llama 4-4-4. Respiramos por la nariz, contando en nuestra mente 4. Sostenemos el aire 4 por 4, veces, o sea, contamos 4 veces y luego exhalamos por la boca contando 4. Vamos a ver si nos sale en casa y ustedes aquí. Vamos. ¿Ok? Yo, eh, entonces, les voy a contar porque ustedes van a estar en la respiración. Sí. Respiramos. Uno, dos, tres, cuatro. Sostenemos. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora exhalamos por la boca. Uno, dos, tres, cuatro. Listo. Tomamos unos minutos al día en el trabajo. Eh, cuando lleguemos a casa... Cuando estamos un momentito en el baño, porque a veces me, me dicen, porque yo tengo tres hijos y no tengo espacio ni siquiera para respirar, sí lo tienes. O sea, usted va al baño y usted toma unos minutos para hacer esto. Pone una musiquita relajante y esto va a hacer que nuestro cerebro se equilibre. Es una parte que podemos hacer. ¿Cómo hay otros ejercicios que vamos a hacer? Bueno, vamos a, a utilizar nuestra mano derecha y la vamos a colocar en la cabeza dando unos golpecitos. Y con la mano izquierda vamos a hacer círculos en la barriga. Fíjate que haciendo las sí. dos cosas es un coordinar. poquito difícil, ¿verdad? Francis. Francis, por favor, a Francia, por favor, a Francia, haciendo este ejercicio. Ajá. Ahora hacemos Vamos el cambio. Así. <risa> <risa> no, no, no. Ahora hacemos el cambio con la mano izquierda la arriba dando unos golpecitos y la mano derecha hey, haciendo toma. los círculos. Nuestro cerebro está trabajando los dos hemisferios y es algo sumamente fácil. Mira que no le está haciendo, Amado. Mira, no, no está haciendo el ejercicio, Amado. Es que, para yo relajar yo su cerebro. Yo lo, que, yo lo que estoy gozando es con frase. Otro ejercicio que vamos a hacer. A me puso en lo que yo notaba. Ah, pero. No, yo, no, pero estaba correcto. Yo vine a ayudarles a ejercitar su cerebro para que sea más efectivo. Excelente. Para poder trabajar sus funciones ejecutivas: organización, planificación, memoria. Memoria de trabajo, velocidad en que procesamos la información. Para todo esto es cierto. ¿Cuál es el otro ejercicio? El otro ejercicio es ponemos la mano derecha con diciendo tres y con la mano izquierda vamos a señalar. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer uno, dos. <risa> y de ahí para caminar esa le gustaba <risa> más. Amado, ¿por qué te da risa? Amado, ¿por qué? Amado, Porque me está amado, haciendo señas. Amado, no me haga decirte lo que yo te he pensado. ¿Qué me está haciendo señas? Es, que, eh, eh. es que el equipo de producción no es fácil. Oye, Va, ok, vamos a hacer así. Y cuando, y cuando... Y cuando señores, indocente. eso es muy serio. <risa> vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, uno, dos. Cuando volvamos para este lado, cambiamos de mano. Mírate de dirección. Sí. Entonces, de este lado 1 2 y de este Ay, lado 3 4. Y cambiamos. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3. Ahorita nos no van a cerrar el programa. Señores, el, programa. el ves cómo veamos las cosas Mira, somos ¿Eh? brutos <risa> en, en, en esencia somos brutos no, es un problema otro. de los hemisferios cerebrales si, por tanto dos disparados sí. coordinación. Hace no, no, no, por eso Porque porque es Malin, explícanos porque eso nos hace necesario. difícil coordinar, porque estamos trabajando los dos hemisferios al mismo tiempo mm -hmm. y entonces al poner la claro. activación de lo que uno es fuerte y el otro también mm -hmm. pues obviamente no es fácil ahora yo lo hago Hay fácil porque yo, cuestión, yo lo practico con los niños cuando estoy haciendo terapia y ya me sale, no es tan fácil pero hay ejercicios que son difíciles por ejemplo hay uno que tú subes el dedo índice de la mano derecha y con el otro ver si este no es tan tan morboso ¿okay? y con el otro entonces señala y luego tienes que hacer el cambio y es difícil hacer el cambio o sea en, con este tú vas a estar arriba y con este tú vas a señalar y luego con este estás arriba sí, y con no, este señala tengo, tengo. Es, pero es necesario es con el pulgar con el pulgar Ajá. entonces el hace, el hace el cambio no funciona. Sí, o sea, pero tiene que ponerlo así. Es es, es. Hay, que, hay, que, hay que hacerlo. Pero es importante que Yo saquemos... Yo bicicleta y masticar <risa> Te matica la lengua te cae. Sí, con la práctica funciona. Sí, lo que sí, sí queremos sí. es, eh, con estas intervenciones, que, que lo vamos a hacer también el, este domingo, así que vayan practicando, lo que están viendo los ejercicios, lo vamos a hacer en vivo, pero es que recordemos que debemos ejercitar nuestro cerebro. Nosotros estamos muy, ten, hay una tendencia a la parte degenerativa del cerebro, porque con la edad vamos bajando funciones. Pero gracias a la neurociencia bueno. se ha destacado que nuestro cerebro tiene plasticidad cerebral, que puede que seguir creando neuronas aún ya estando bien viejitos. Lo que necesitamos es ejercitar para que nuestro cerebro pueda crear esas neuronas y podamos seguir en función activa. Ustedes dirán, pero yo, por ejemplo, mi abuelo duró 85 años, eso en el caso mío porque el mío tenía Alzheimer, pero... y se recordaba todo, pero usted tiene que ver qué hacía el abuelo, cuáles eran las acciones que hacía diarias, que todo lo hacía calculado con la cabeza, que no utilizaban una calculadora ni un sí. computador, y esto ayudaba a que esas funciones se pudieran desarrollar. Pero bueno, esa y, rutina de vida de calcular y, y esa cosas le ha la, la, el cerebro. Mi suegra tiene 95 años y sus hermanos tiene, han fallecido de Alzheimer, con Alzheimer. Entonces, ella no tiene, es la única y de las mayores. A ella no que, la ha visitado el alemán no la, El alemán no la ha visitado, <risa> okay. pero hay una condición. Es una ferviente lectora. Ah. Tú la encuentras en el día se pasa la, con claro, un libro su cerebro que se ejercitado. Hay un estudio que lo dice Francis, que hay un estudio, escúchame, que dice, se hizo un estudio con eh, personas que trabajaban de la limpieza, con quienes eran alfabetizados y quienes no, eh, que pertenecían a un pueblito de Portugal. Y resulta que aquellas personas que tenían el hábito de estudio desarrollaban partes del cerebro que el que no tenía conocimiento. O sea, que la educación nos salva sí. del de Alzheimer. No, no. Y, y parece <risa> ser que porque si son una cantidad de hermanos que yo eh, recuerdo. Tú hiciste un pequeño hay, ejercicio ahí hay, de, de sí, investigación sí, lo, de ese grupo. Hablé con la con la con la familia que su condición de, de, de lectora es, me da a mí una comprobación de los estudios que se han presentado y en las cuales yo he leído que ayuda a contrarrestar, el, es decir, la llegada de la enfermedad, como dice Amado, la visita del alemán ese de Alzheimer. Bueno, he eh, eh, eh, comprobado porque ella es de las hermanas la única que... Aún penópolis. está viva. Uh -huh. Y la hermana que, que, que también está viva, pero está bajo el efecto del Alzheimer. ¡Wow! Es decir, y es menor que ella. Marlin, el tema de ejercitarse ya el cuerpo físicamente, en los gimnasios, caminando, bicicleta, todo ese tipo de ejercicio, tratar de lograrlo, dejando de lado el estrés, la preocupación de lo que tenemos que hacer, de sacar esa hora de a lograr una rutina, un momento sagrado para ejercitar nuestro cuerpo y nuestro cerebro, desconectarnos, ¿cómo hacerlo en estos tiempos? Mira, justamente hablamos de que los ejercicios físicos son buenísimos uh -huh. para contra el estrés, pero no causa el de tener que ir al gimnasio. Sí. O sea, es difícil porque vivimos una vida tan acelerada como tú dices que, bueno, y cuando voy, planificación, es importante crear una rutina y escribirla para poder hacerlo. Recuerden que necesitamos 21 días para crear un hábito y tres meses para adaptarlo a mí. Entonces, ¿qué necesitamos? Constancia y una rutina. Escribirlo, cuál es el momento que puedo y hacer un compromiso. Al principio va a ser difícil cumplir, porque siempre tú vas a tener algo a esa hora algo va a ocurrir para tú no poder ir pero tú tienes que tener la constancia no este momento es mío y priorizar lo que sea para ti una importante eh, fíjate que en esta semana a mí se me ha hecho sumamente difícil llegar el régimen alimenticio debido a que yo tengo mucho trabajo y entonces en es muy saludable. difícil en la semana saludable pero claro pero yo he hecho un <risa> esfuerzo para que pueda cumplir o sea si no puedo prepararlo yo pues puedo pedirlo o sea porque hay, hay algunos lugares no, no, no sé si puedo mencionar los que lo están haciendo entonces, entonces, bueno, pues pedirlo. Y entonces, no lo puedo preparar sí, yo, pero que estoy... está haciendo. Entonces, hacemos el esfuerzo de que el compromiso está. Eh, yo tengo un esposo que le encanta un cocinar y esa es mi mi primera tentación. Porque, Ay, mira, es terrible. Mira. Hizo un azopado buenísimo otro día anoche, porque, pero no tocaba. Porque él, porque él cocina contrario a la semana saludable Eso es terrible, <risa> pero él la está llevando. Él cocinó su asopado para su compadre, pero había que llevar el régimen. Entonces es un asunto de compromiso y de llevar. No él. Bueno. él probó, pero no como está acostumbrado, porque la verdad es que este comer. Entonces, es importante, como este compromiso contigo, es importante que sepamos que la salud mental debe ser tu prioridad. Tú no vas a ser efectivo en tu trabajo, en tu vida, como madre, como pareja, si tú no te trabajas. En el caso de la mujer, la parte de la salud mental, que nos afecta muchísimo por la parte emocional, sí. con toda la carga hormonal que nosotros trabajamos eh, todo el mes. Y así mismo al hombre, tanto estrés, tanto estrés, no es verdad que tú vas a ser buen padre, ni buen esposo, ni productivo en tu trabajo, tú vas a fallar. Si tú no sacas 10 minutos y dices déjame yo sacar esto de minuto para mí no necesariamente haciendo estos ejercicios Jugando un juego de mesa El dominó, cuando no se hace de vicio Sino que se hace Es, es, es interesantísimo Podemos también el leer el ajedrez Interesantísimo, todos los juegos de mesa Son importantes, nosotros lo, lo trabajamos Hasta para terapia O sea, el ajedrez, el bingo, nosotros lo utilizamos En terapia con niños Y nos ayuda a bingo. que el niño piense, piense Sí, claro, bingo eh, para aprendizaje Que no es el bingo que usamos oh, okay. normalmente Y ese mismo bingo también se ve para matemáticas Para los que tienen problemas de Pero no a las doñas que se pasan la tarde pero no, bingo ellos no, ti, no, ellos no tienen el concepto de dinero Y tampoco mm. se hace con esa, esa Intención Cuando no sale sé. el número 15 dicen la niña en su edad Ese <risa> <risa> es <el> 15 Si, <risa> sí, la dos canillas, el 11 el, Ay señor <risa> No, hay, hay un lenguaje Pero después de mi mamá jugaba bingo <risa> Pero realmente todo ay, eso mí, ayuda de Ya verdad. te descubrí <risa> <risa> mamá, eh, Juega bingo los domingos eh, Y, y la, yo y para, ¿y mí, para, para mí para mí creo claro. y la apoyo para que sea parte de su actividad claro Mami sabe sí. que no, yo la apoyo para que vaya su bingo apoya sí, sí bueno sí, todo lo que Marley, sea Marlin mensaje final amado no me mire mal no yo no Mira, te estoy Marley Marley mal no me mal yo, <risa> Él ha cerrado lo que pasa que... es que yo soy el controlador del no, tiempo es, no, pero y Marley ninguno no no de soy... ellos no tienen idea del tiempo no no <risa> es entendible Marley. adelante Marlin un mensaje final sobre lo que hemos estado es por el problema de los dos hemisferios amado Ah, es como que quedó cruzado la. Es sí, por el problema <risas> del de Hablar y tú pidiendo otra, otra de parar, entonces no hay una conexión. ¿Cómo, el el producto ¿cómo de? podemos ayudar a la salud mental? Haga actividades que le gusten. Si a usted le gusta ir a la playa, vaya más a la playa. Léase un libro. Saque 10 minutos al día y haga algún ejercicio de relajación. Sí, Para le gusta usted. Beber vino. Bueno, a mí me gusta beber vino. Y de vez en cuando una copita de vino cae muy bien. Y a mi esposa le gusta el cigarro. De vez en cuando, no una cosa que... De vez en cuando cae sí, bien, no porque, no porque lo que usted tiene que tratar es que no todo en exceso es malo. Así pero todo lo que a usted le guste, que sea positivo, que usted pueda sacar ese momentito, hágalo. ¿Para qué trabajamos si no sacamos un día para disfrutar de lo que trabajamos? Siempre Muy bien, exacto, ojalá y exacto. pudiéramos tenerte cada cierto tiempo en sí, este sí. programa. Le estaba, estaba peleando a la productora uh, porque tu tu me tenía mucho que no me invitaba. es excelente. <risa> gracias, te, gracias. Me encanta escuchar a Marlene. Gracias, gracias. Ello. Señores, Marlene Fabián, neuropsicóloga que va a estar en el, este proyecto ¿no, de Semana Santa. Que saludable. está o que está en este proyecto de Semana Saludable sí, claro. y que en el día de mañana es la actividad que tú anunciaste. El domingo. El domingo. Que vamos a estar en la caminata, caminata vamos y luego, a estar. Y luego vamos a hacer eh, unos ejercicios para relajación y para estimulación del cerebro. Y también ejercicio físico. Así que no se lo pierda. No perder. se pierda eso, <risa> señores.